Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video sobre relojes. En este caso, algo relacionado con relojes, que es un catálogo que acabo de conseguir, puntualmente un catálogo de la marca Casio, y es un catálogo Watch and Clock de 1997. Así que vamos a hacer una pasada rápida por sus páginas, para ver la forma en que la marca Casio promocionaba sus productos y la forma de presentarlos al mercado. Vamos a enfocarnos principalmente en, en los modelos digitales que son aquellos de mayor variedad y vamos a pasar rápidamente los analógicos. En un principio tenemos un pequeño índice por series para una pequeña preview y en estas primeras páginas una guía ¿sí? de características y funciones para saber cómo leer el catálogo e interpretar bien todas las referencias. ¿Sí? Tomando algunos modelos de ejemplo, el catálogo está en distintos idiomas, en inglés, en castellano, en árabe y en japonés o chino, no sabría decirles con precisión esto. ¿Sí? y en un principio hacer una presentación de algunos modelos en particular como por ejemplo en este DW8400 donde se puede ver un gráfico de cómo es la construcción de los G-Shock si quieren ver más en detalle pueden parar las páginas que deseen y leer tranquilamente así vamos a hacer una pasada rápida como pueden ver están en distintos idiomas estos modelos están geniales, si tienen la oportunidad de cruzarse con alguno de ellos y, y adquirirlos, se los recomiendo. Aquí tenemos una promoción cuando empezaban a incorporar en los modelos DW eh, un, un accesorio para la parte de atrás para evitar que se golpee en las caídas. Algo que hoy por hoy es bastante habitual en la serie de los G-Shock pero empezó allá por finales de los 90. ¿Sí? ¡Ey! Miren este, el DWS5600C que es casualmente justo el que estoy usando hoy ¡Oh! Los Twinser Los Twinser son geniales son relojes analógicos, tienen un doble display es analógico y en el cristal se presentan la información digital. Y en este caso es Twincep y Data Bank. O sea, muchísima información. Y con los botones se puede ir cambiando la información que aparece sobre la parte de arriba. La parte analógica siempre está porque es mecánica y está por debajo. Y sobre el cristal se presenta la información y se van cambiando los modos. Muy bueno. Me costó años conseguir uno de esos. Muy parecido a este, muy parecido a este el que tengo, pero una maravilla, muy bueno. Si se cruzan con uno de ellos, se los recomiendo. Para mí, de, de chico y adolescente, fue increíble este, la tecnología esta. Incluso ya por el 2000 me parecía fascinante. Este puntualmente es el que tengo. El, no, este es muy parecido. Sí, sí, aunque okay, creo que es este. ¿eh? Sí, sí, efectivamente, este es el modelo. Es una maravilla de reloj. Me costó años. Mi primo se encontró uno cuando éramos chicos y nunca pude conseguir uno igual. Me llevó como casi 10 años encontrar uno perdido en una librería. Databank, Databank. No puede faltar en ninguna colección de relojes Casio. A ver qué tenemos en la Databank. Ah, miren todos los modelos. con todas las versiones la tabán. tengo luz de costado así que en algunas partes las hojas van a brillar porque este papel es de muy buena calidad ¡Hey! también tengo este el DB150W muy bueno, este revés está genial tiene un look espectacular y además tiene un montón de funciones y algo que me encanta es que se puede programar mensajes y se puede programar el texto, a ver si puedo editar la luz, el texto que figura, ahí va, acá arriba, que se desplaza de derecha a izquierda con el mensaje que nosotros queramos este, que aparezca. Y, y entonces podemos programarlo para que pase un mensaje y lo está transmitiendo todo el tiempo. Así que no solo se mueven... Este, los números, se mueve el texto de un lado al otro y le da un dinamismo muy especial. Bueno, estas son las series que ya vimos en el anterior catálogo de años anteriores y el Phone Dialer donde no hace falta marcar los botones para llamar por teléfono, se graba en la memoria el número de teléfono y se, con un botón se presiona y hace un pitido, un ruido y es lo que hace que se comunica con el teléfono Y hace la llamada Vamos a ver si podemos evitar el brillo Este como les decía es papel de muy buena calidad Es un papel satinado Son más de 150 páginas Ahí creo que se ve un poquito mejor ¿Sí? Este es un modelo Pensado para chicos Con características que después van a ver También en las agendas Casio este, Estos modelos Son muy originales no tanto por la información sino por el diseño y la forma de presentarlo Estos calculators todavía se siguen vendiendo y siguen siendo un éxito Oh, el control remoto, uno de mis favoritos Todavía no consigo uno en buen estado para sumar a mi colección Era genial, siempre quise uno de estos cuando era chico Y miren, están todas las distintas versiones del modelo Control remoto de muñeca Hay distintas formas Más bien rectangulares con, Están los que tienen este, esta aleta de costado Después hicieron otros más sencillos Y lo interesante de, este, de estos modelos Es que en realidad Y acá se los acerco para que lo puedan leer Pero les cuento En realidad no se comunica el reloj directamente Con el televisor en un principio Primero hay que programarlo Y para programarlo hay que Seleccionar las funciones que nosotros queramos que, que copie del control remoto y grabarlas en el reloj, y luego podemos utilizar el reloj con nuestro televisor. ¿Sí? Aquí se pueden leer las instrucciones si desean, le ponen pausa al líder. Y después tenemos este otro, el InfraBeamer, que utiliza la misma tecnología. y Lo interesante de este es que podía comunicar eh, datos de hasta 6 dígitos ¿sí? con. Otro reloj Infrabeamer O con algún otro producto Casio que cuente con la tecnología Magic Beam Ideal para pasarse datos en la escuela Con la calculadora y los relojes Infrabeamer, otro modelo Y fíjense la forma de comercializarlos En ese, esa caja, ese packaging ideal para chicos Super atractivo ¿Quién no, ¿Quién no quisiera tener uno de esos? <ríe> la verdad que estaba vendiendo un reloj, pero estaba vendiendo un juguete. Y creo que cualquier chico en ese entonces quedaría fascinado. O los de Databank. Entramos en la serie Protec. Creo que vamos a tener que cortar este video porque es muy largo. La iluminación al mover la muñeca son muchas páginas de este catálogo. tiene un montón de información sport gear, twin sensor vamos a hacer una pasada rápida barómetro hora mundial y termómetro Time. Hey, tengo uno Este también lo tengo, creo que ya los, los, se los dije en el anterior catálogo Muy buen este muy atractivo, con un estilo muy noventoso Y con muchísima información Este acelerator Este no lo vi nunca Figúrese que tiene como una protección adicional en la parte de atrás La memory funciones de auto, auto light más modelos del accelerator y vamos a cortar este primer video aquí para que no sea muy largo bueno vamos a seguir hasta terminar blood pressure más información de este en el anterior video sobre sobre catálogos, Exercise Pulse Monitor. Y hasta aquí cortamos este video. No se pierdan la segunda parte.